Creo que ustedes... Se hicieron demonios hasta en lo más profundo del corazón. Me contrataron como Devil Hunter, ¿no? Entonces... ¡Exterminaré a todos!